Hola, buen día. Esperamos un ratito, ¿no? buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, gracias, ¿Usted, ¿qué tal? Bien, aquí también, encerraditos todavía. <risa> sí, ya sé, pero bueno, ni modo, hay que adaptarse. Sí, pero bueno, esperemos que pronto pase esto. Sí, ojalá pronto. Vamos a esperar un momentito a que entren más. Por supuesto. ¿Ya le mandaron estos el correo a Ali para, para que puedan acceder a la página? Sí, por mi parte sí. Ok. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias. Estamos esperando nada más a ver que entre más. Ok, no hay problema. Buen día, a los que acaban de entrar. Ahorita, en un momentito empezamos. Nada más que esperemos un poquito a que entren los demás. Esperamos, hay cinco, ¿no? Y empezamos. Sí, sí, sí, sí. The um Bueno, pues yo creo que empezamos. De hecho, el otro día estuvimos viendo el temario y yo les comentaba que en realidad en esta materia, como nosotros la vemos en el curso, es básicamente a partir de las leyes de Newton, porque creemos que es muy importante que se entienda cuál es la física que hay detrás de los problemas de mecánica. De hecho, yo creo que los dos científicos más grandes en cuanto a física se refiere que ha habido en la historia de la física son Newton y, y Einstein, cada uno en su rama. Pero sin, sin Newton, de hecho, al final, si hay tiempo, les voy a hacer una equivalencia entre cómo a partir de, de la mecánica y de la óptica se puede llegar… A la, a, la, a la mecánica cuántica. Entonces, sin todas las aportaciones de Newton, tanto a la óptica como a la mecánica, hubiera sido muy difícil llegar a la mecánica cuántica. A lo mejor se hubiera logrado, pero hubiera sido mucho más difícil. Entonces, nosotros lo que queremos es partir de Newton para que se entiendan mucho más el, los problemas físicos, porque... Eh, como les comentaba el otro día, si uno se va a las ecuaciones de Lagrange o a las ecuaciones de Hamilton para resolver problemas de mecánica analítica, lo único que hace un, uno es sacar derivadas totales y parciales. Entonces, es muy importante entender físicamente qué está pasando porque si uno se pone a sacar derivadas, al final no sabe si los resultados se equivocó uno en un signo o se equivocó uno en algo. Y entonces esto llega a resultados erróneos. Entonces, para, para mí es muy importante que entiendan físicamente qué es lo que están esperando del problema. Entonces, eh, en el curso vamos a partir de, de las leyes de Newton y como les decía, mi hermano Pepe va a venir un poco a platicarles también sobre Newton, que él es un experto en Newton. Y no sé cuándo va a venir, pero bueno, pero yo ya me pongo de acuerdo con él. Es... Eh, entonces, eh, lo que vamos a tratar de hacer es, eh, no sé si todos estuvieron el otro día Hay que mandarle un correo a Ali para que les dé acceso a la página del curso El correo de Ali está en la página donde, se, donde estaba el, el curso, la, la motivación del curso Y eh, para que les dé acceso a la página en la página están todas las notas que va a ser lo que vamos a estar revisando para que tengamos la certeza de que no les queden dudas. Y vamos a, a tener esto... Esperen un minuto. Eh, y vamos a esto, a... a ¿Cómo se llama? A, a subir mensajes... Vamos a tener, videos, eh, va a haber videos, va a haber las notificaciones cuando vaya a haber examen, como les comentaba, los exámenes en general los dejamos los miércoles, no, los viernes para que los entreguen los miércoles eh, y constan de cinco problemas y más o menos hay como cinco exámenes a lo largo del curso. Bueno, entonces esto, cualquier duda que tengan, pues me, me la van haciendo saber esto mientras platicamos. Entonces vamos a partir de la segunda ley de Newton eh, y, y ahora este curso es un curso donde lo que vamos a hacer es meter ecuaciones diferenciales, no como lo hicieron ustedes en el curso de mecánica vectorial, que no metían ecuaciones diferenciales, sino que vamos a partir de que la fuerza está definida como... Una, una ecuación diferencial donde la fuerza es la masa por la aceleración, o sea, la masa por la segunda derivada de la posición del cuerpo. Y vamos a tratar de resolver la mayor parte de los problemas que eh, se resuelven, digamos, en mecánica, los que son los principales. Como les comentaba, no necesitan más que saber derivar e integrar, porque toda la parte de las ecuaciones diferenciales las vamos a resolver a pie en el curso. Entonces vamos a partir de que la fuerza es la masa por la aceleración igual, o sea, la masa por la segunda derivada de la posición, que esa es pues la segunda ley de Newton y es como el pivote de, de las leyes de Newton. En general esta fuerza va a depender de la posición, de la velocidad y del tiempo. ¿no? Entonces lo que yo voy a tener que hacer es resolver diferentes ecuaciones diferenciales dependiendo de qué fuerza le meta. A mi problema. La más sencilla, pues como ustedes recuerdan, pues es cuando la fuerza que siente el cuerpo es cero. Entonces, la ecuación diferencial que tengo que resolver cuando la fuerza que siente el cuerpo es cero es que la masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo es cero, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Como la masa no puede valer cero, eso quiere decir que la segunda derivada de la posición respecto al tiempo tiene que valer cero. Si yo integro esta ecuación, pues entonces lo que voy a tener es que la velocidad va a ser una constante. Porque si derivo la segunda derivada de la posición, me va a dar cero. Y derivo de este lado, si es una constante, aquí me va a dar cero. Entonces, A va a ser una constante que voy a determinar de mis condiciones iniciales. Después, pues necesito saber cuál es la posición del cuerpo. Entonces, lo que tengo que hacer es integrar esta ecuación. Si integro esta ecuación, lo que voy a tener es que la posición la puedo escribir como A por T más B. Si yo derivo esto, como B es una constante, esto es cero, y la derivada de A por T va a ser A, ¿no? Y llego a esta ecuación. Entonces, lo que tengo que encontrar es cuánto van a valer la A y la B, que van a ser las dos constantes que me aparecen en mi problema. Y para eso le voy a poner condiciones iniciales a mi problema. Entonces, digo, bueno, cuando el tiempo es cero, el cuerpo se encuentra en una posición R0 y la velocidad que lleva el cuerpo es Entonces, tengo que R punto en T igual a cero, pues lo sustituyo en esta ecuación, ¿verdad? Entonces, eh, el, voy a tener que poner que es A. ¿No? Y A, pues vale B0, porque es lo que tengo, que ese R punto vale B0 en el tiempo 0. Entonces ya encontré cuánto vale A. La primera constante es B0. La siguiente constante, pues me voy a la ecuación de la posición, y entonces R en T igual a 0, pues ya sé que como A vale, eh, como a vale B0, aquí voy a tener B0 por T más B. Y esto va a ser R0. Eso quiere decir que. R0 tiene que ser B, lo cual quiere decir que erdt de va a valer R0 más B0, t, ¿no? Y ya llegué a la ecuación que ustedes llegaban en el caso de eh, la caída de una partícula libre. Entonces, conozco la velocidad como función del tiempo, que es una constante, y conozco a la posición como función del tiempo, que es una constante, más la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, si yo lo que hago es que grafico esas dos ecuaciones, pues si grafico esta al prim primero, tengo que r punto para todos los tiempos va a valer b 0 Entonces, lo que tengo es que la velocidad va a ser constante para todos los tiempos. ¿Qué me pasa con, con la de la posición? La posición es r 0 más b 0 t. Entonces, lo que tengo es, R0 es constante y luego tengo que sumarle B0T. B0T es una recta cuya pendiente es B0. Entonces, si le sumo a R0 B0T, pues me va a quedar R0 más B0T. Y esta va a ser la gráfica de la posición como función del tiempo. ¿verdad? Ahora, me puedo ir a un caso un poco más general, que sería la caída de los graves. O sea, que la fuerza que siente el cuerpo es una constante. Pero lo que voy a tratar de hacer es ver un problema más general. Voy a tratar de ver el movimiento de los proyectiles. Que el movimiento de los proyectiles lo que tengo es, ahora un movimiento en dos, en dos esto, dimensiones, tengo que el proyectil lleva una velocidad de 0 y tiene la única fuerza que siente es el peso, que se meje Y lo lanzo con un ángulo tetro. Entonces, tengo... Y ahora resolver la ecuación MR dos puntos igual a MG. O sea, que la masa por la aceleración tiene que ser la fuerza que siente el cuerpo. Pero esta ecuación la tengo que resolver en dos dimensiones, porque pasa una cosa en el eje X y una cosa en el eje Y. Entonces, en el eje X tengo MX dos puntos igual a la fuerza que siente en el eje X. Y en el eje X, si se dan cuenta, no siente ninguna fuerza. Porque la única fuerza que siente es el peso el proyectil, y es en el eje Y. Entonces, la ecuación que tengo que resolver en el eje X va a ser MX dos puntos igual a FX igual a 0. Y en el eje Y, pues voy a tener MY dos puntos igual a la fuerza que siente el cuerpo en el eje Y, que es menos MG. Y estas son las dos ecuaciones que tengo que resolver. Esta, pues ya la tenía resuelta ahí arriba, ¿no? Tengo que X punto tiene que ser A, ¿verdad? Y en esta tengo que tener, puedo dividir entre m los dos lados y voy a tener que y punto tiene que ser menos g por t más b, porque si yo derivo esto, b es una constante, se hace cero y esto me va a quedar menos g, ¿no? que es la ecuación que tengo aquí. Y ahora mis dos constantes son la a y la b, ¿no? Si yo vuelvo a integrar estas dos ecuaciones para encontrar la posición, pues tendré que x va a ser... A por T más C. Si yo derivo esto, C es cero y A por T es A, entonces me va a quedar que X punto es A. Y Y va a ser la integral de esto, que es menos un medio de GT cuadrado más B por T más B. Y ahora, si derivo esto, pues me va a quedar que esto es cero, esto me va a quedar B y esto me va a quedar menos G por T. no Y tengo cuatro constantes de integración. La A, la B, la C y la D. Y estas, pues las voy a encontrar a partir de condiciones iniciales. Y nuevamente digo, bueno, en el instante inicial, en t igual a cero, voy a tener que la velocidad, en t igual a cero va a ser la velocidad eh, a lo largo del eje X, o sea, B0X. Y B0X, si uno se va aquí... Sería la componente de B0 a lo largo del eje X, que va a ser B0 por el coseno de este ángulo. ¿No? Y esto tiene que valer A de esta ecuación. Eso lo que quiere decir entonces que A va a valer B0 coseno de teta o B0X. Y punto en T igual a 0, Y punto en T igual a 0 vale menos G por T. Si T vale 0, esto es 0. Y me va a quedar que es B. ¿Y qué esto va a ser? Pues esto es B0Y. Y B0Y, pues ahora va a ser la componente de B0 a lo largo del eje Y, que va a ser B0 seno de T. Entonces ya sé cuánto valen A. Y B. Ahora tengo que encontrar cuánto valen X en T igual a 0 y Y en T igual a 0. Y las dos ecuaciones que tengo son X, estas. Entonces, X en T igual a 0, si aquí pongo un 0, la A porque se es que me hace 0. Entonces, aquí me va a quedar C igual a X0, que es la posición inicial. Y en esta, este término se me hace cero porque T vale cero, este término se me hace cero y me queda que Y es igual a D y D es igual a la posición inicial en Y, que es Y cero. Entonces ya tengo cuánto valen la A, la B, la C y la B. ¿eh? Entonces ahora puedo sustituir. Si sustituyo... En esta ecuación lo que valen A y C para cualquier tiempo, pues voy a tener que X como función del tiempo va a ser X0 más B0XT, ¿no? Porque estoy sustituyendo lo que vale la A y lo que vale la C. Ahora me voy con la Y. La Y como función del tiempo valía un menos un medio de Gt cuadrada, más b por t, pero b es b0y, b0y por t, y d era y0. Entonces, la y como función del tiempo va a ser y0 más b0yt menos un medio de gt cuadrado. Si ahora me voy a cuánto vale la velocidad, pues la velocidad en x va a valer b0x para cualquier tiempo, y la, y la velocidad en y va a valer b0y menos g por t. O sea, la velocidad en Y sí va a depender del tiempo. Entonces, si ahora lo que hago es que yo grafico estas, estas dos, estas ecuaciones, pues voy a tener que X como función del tiempo va a ser X0 más B0XT. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar esta recta que tiene pendiente B0X a este X0 y entonces voy a tener que en el eje de las X la partícula se va a mover así. Ahora me voy al eje de la yes. En el eje de la Y tenía que era Y0 más B0YT, ¿no? Que sería esta verdecita que tengo aquí, que sumada a la Y0 me quedaría Y0 más B0YT. Y luego le tengo que restar una parábola que vale menos un medio de GT cuadrada. Entonces, lo que va a hacer al sumar todo esto va a ser que primero va a subir pero luego va a bajar. Entonces, Y como función del tiempo va a ser esta parábola que tengo en azul. ¿Qué pasa para la velocidad? Pues la velocidad en X es B0X y esta es siempre constante para cualquier tiempo. Y la velocidad en Y, pues que tengo parte de una B0YT, pero le tengo que restar menos GT, que es esta recta que tiene como pendiente... Entonces se va a mover como b0y menos gt, como esta recta subida. Y eso es algo que ustedes ya sabían del curso de mecánica vectorial. El tiempo, yo puedo calcular el tiempo, y el tiempo pues va a ser x menos x0 entre b0x, y lo sustituyo de lo que vale eh, x. Y entonces, si yo sustituyo este tiempo... En la ecuación para Y, ¿no? Lo que voy a poder es encontrar esto. Si yo lanzo un proyectil desde X igual a cero y, y llego a la cero, pues puedo encontrar la ecuación de la trayectoria. Aquí tengo un C, aquí es cero, entonces me va a quedar que T es X entre B0 X. Lo sustituyo en la ecuación de Y. Voy a sustituir el tiempo en esta ecuación. Y0 es 0 y entonces voy a meter aquí la T y aquí la T. Y entonces me va a quedar que es B0Y entre B0X por X menos un medio de G, X cuadrada entre B0X cuadrada. Y esta va a ser la ecuación de la trayectoria, que obviamente es la ecuación de una parábola, ¿no? Y por eso pues se le llama tiro parábola. Bueno, esto es lo que ustedes vieron y de aquí se puede sacar cuánto vale el alcance máximo, cuánto vale el, el ¿cómo se llama? El, la altura máxima del proyectil. Y esto es lo que ustedes vieron en el curso de mecánica vectorial. Pero pensemos que ahora tengo un, un, un problema más complicado, que ahora es el movimiento de proyectiles, pero en un medio resistente. ¿Qué quiere decir que tengo un medio resistente? Que mi ecuación ahora va a ser la masa por la aceleración, va a ser la masa por G menos gamma por B. O sea, estoy pensando que la resistencia del aire para este tiro depende de la velocidad, ¿no? Entonces, y gamma va a ser la constante de proporcionalidad de la resistencia del aire. Entonces, si yo ahora lo que tengo nuevamente es el movimiento de un proyectil en XY, se mueve así, ahora este proyectil va a tener dos fuerzas, una que es su peso, otra que es menos gamma B. Entonces, la ecuación que tengo que resolver otra vez, voy a tener una ecuación esto, tanto en X como en Y. Mg no tiene nada que ver con el eje x, entonces es una fuerza que está todo alojado sobre el eje y. Pero menos gamma b tiene componente tanto en x como en y. Entonces, las ecuaciones que tendré que resolver en el eje x va a ser mx dos puntos menos gamma x igual a menos gamma x, y en m y MY dos puntos igual a menos gamma y punto menos mg. Aquí depende de la velocidad en X y aquí depende de la velocidad en Y. Entonces, lo que voy a hacer es dividir las ecuaciones entre M y voy a poner en lugar de X dos puntos y Y dos puntos, voy a poner BX punto y BY punto. Entonces, aquí me va a quedar BX punto más, esto lo paso por acá, más gamma entre M por BX igual a cero. Y en esta me va a quedar by punto más gamma entre m por by igual a menos g, ¿no? Y estas son las dos ecuaciones diferenciales que tengo que resolver. ¿Qué se les ocurre que proponga como solución? En la primera tengo que, la, que bx punto más una constante por bx es 0 Pues lo que más se me ocurriría sería proponer una exponencial, porque sé que si la derivo una vez, pues me va a volver a quedar la exponencial. Entonces voy a proponer como solución a mi primera ecuación bx igual a a e a la pt. Si bx es igual a a e a la pt, pues bx punto va a ser a p e a la pt. Si lo sustituyo en esta ecuación, pues me va a quedar a p e a la pt más gamma entre m por a e a la pt y esto igual a cero. Puedo dividir toda la ecuación entre A y puedo dividir toda la ecuación entre A la PT. Entonces, la ecuación que me queda es P más gamma entre M igual a 0, ¿no? Entonces, lo que no conozco es cuánto vale P. Entonces, P va a valer menos gamma entre M. Entonces, ya sé cuál es la expon cuánto debe de valer la, la P que le tengo que poner a mi exponencial. Entonces, la solución para esa ecuación, pues va a ser BX a E a la menos gamma entre m por t. Vamos a ver qué pasa en el eje Y. En el eje Y, la ecuación que tengo que resolver es esta. Tengo y punto más gamma entre m y igual a menos g. Esta de aquí era una ecuación eh, diferencial homogénea porque es igual a cero. Aquí lo que tengo es una ecuación diferencial inhomogénea, porque aquí tengo una constante. Y la solución de una ecuación diferencial inhomogénea es la, la de la homogénea, la general de la homogénea, si aquí le pusiera un cero, más una particular de la inhomogénea. Entonces, si aquí yo le pongo un cero, pues va a ser igualita que esta, y entonces voy a proponer como general de la homogénea, B, igual a B, E a la menos gama, gama T entre M. Les pido que cuando se corte se vuelvan a meter porfis. Entonces, voy a tener, esta es la de la homogénea. ¿Qué propongo para la solución de la inhomogénea? La inhomogénea es toda esta. Imagínense algo que es su derivada más una constante por la solución, me dé una constante. Pues voy a proponer una constante. Entonces, al derivar la constante, esto me va a dar cero, y aquí me va a quedar gamma entre m por la constante, igual a menos g. Entonces, propongo como solución de la inhomogénea una constante. Entonces, como decía, b y punto va a valer cero, y entonces voy a tener gamma entre m por c igual a menos g. Eso quiere decir que la constante debe de valer menos gm entre gamma. Entonces, la solución de la ecuación inhomogénea pues va a ser by igual a menos mg entre gamma más la general de la homogénea. Entonces, la, la solución de la ecuación general inhomogénea va a ser b e a la menos gamma t entre m menos m entre gamma por g. Y ya tengo cuánto vale BX y cuánto vale BY. Y mis dos, las dos constantes que tengo son esta A y esta B, ¿no? ¿Dónde las, ¿Cómo las voy a encontrar? Pues voy a ponerle condiciones iniciales a mi problema. Entonces digo... En t igual a cero, la velocidad que lleva el proyectil es B0x. Y la velocidad que lleva en Y, BY, es B0Y. Entonces, vamos a ver, en t igual a cero, esto era lo que valía esto la, la, para cualquier tiempo. Entonces, aquí voy a poner B0X. Aquí voy a poner A, E a la 0. Porque e a la 0 es 1, entonces me va a quedar que b0x es a. ¿No? Y ahora voy a ver qué le pasa para la, para la y. Aquí voy a poner b0y. Igual a b por e, como aquí t vale 0, va a ser e a la 0, que es 1, entonces me va a quedar b menos m entre gamma por g, porque esta parte no depende del tiempo. Entonces tengo... Que B0X es A y que B0Y es B menos MG entre gamma Entonces, ya sé cuánto vale A y cuánto vale B. B la puedo despejar de aquí y entonces voy a tener que B va a ser B0Y más M entre gamma por G, ¿no? Entonces, ya tengo cuánto vale A y cuánto vale B y la sustituyo en la solución general. Entonces, la BX era A. A. Por e a la menos gamma t entre m. Entonces, la a era b0x. Entonces, si sustituyo la a, pues me va a quedar que, que bx va a ser b0x por e a la menos gamma t entre m. Y ahora la b0y, pues tenía que era b, b por e a la menos gamma t. T entre M menos M entre gamma por G, sustituyo la B y entonces me va a quedar que BY ahora va a ser B0Y más M entre gamma por G, que es lo que vale B, por E a la menos gamma T entre M menos M entre gamma G. Y ya tengo cuánto vale la velocidad a lo largo del eje de las X y la velocidad a lo largo del eje de las Y de un proyectil. Con resistencia del aire. Entonces, si yo las grafico ahora, antes yo tenía que en un proyectil sin resistencia del aire, BX se mantenía constante, ¿no? Era B0X. ¿Qué me pasa cuando le, no, cuando le meto esto resistencia del aire? Pues, voy a tener es B0X, ¿no? Y, la, y ahora tengo que multiplicarla por e a la menos gamma t entre m. Entonces, si la multiplico, pues lo que voy a tener es que la exponencial en lugar de partir de aquí, va a partir de aquí y, y me va a quedar esta línea azul. Entonces, ahora no se va a mantener con velocidad inicial constante durante todo el tiempo, sino va a estar multiplicada por un exponencial decreciente. ¿Qué me pasaba cuando tenía el proyectil sin resistencia del aire? Pues tenía que se movía como B0Y menos GT. Ahora no. Ahora lo que tengo es que tengo muchos más componentes. Tengo eh, B0Y. A eso le tengo que sumar MG entre gamma. ¿no? Entonces me va a quedar esta cosa que está aquí. A eso lo tengo que multiplicar por e a la menos gamma t entre m. Como e a la menos gamma t entre m es esta, que está aquí punteada, pues entonces lo que me quedará será b0y más mg entre gamma por e a la menos gamma t entre m. Y ahora le tengo que restar menos mg entre gamma Le tengo que restar menos mg entre gamma Entonces en lugar de que parta de aquí pues va a partir de otra vez, de B0Y, y entonces lo que voy a tener es la línea azul. Antes lo que tenía era esta recta, ¿no? Y ahora lo que voy a tener es a B0Y como toda esta parte multiplicada por la exponencial decreciente, ¿no? Si uno ve cómo se comportarían con resistencia y sin resistencia, sin resistencia lo que tendría sería esta, esta parábola, ¿no? Y con resistencia pues va a depender de qué tanta resistencia tenga, pero voy a tener que las alturas van a depender de, bueno, de cuánta resistencia tenga, pero voy a tener una asíntota que no va a pasar de aquí, el proyectil. Bueno, eh... Entonces, esto, eh, bueno, en el eje X, pues ya sé que depende de gamma. Entonces, tengo que X punto va a ser de X en DT, o sea, B0X por E a la menos gamma entre MT. Si yo integro ahora esto para encontrar cuál es la posición, porque ahora lo que tengo es la velocidad, pues voy a tener que X va a ser la integral de esto, que va a ser B0X por la integral de E a la menos gamma T entre M diferencial de T. Y la integral de e a la menos gamma t entre m, pues voy a hacer u gamma entre m por t y me va a quedar menos m entre gamma por b0x e a la menos gamma t entre m más una constante. Esa constante, pues nuevamente va a depender de condiciones iniciales. ¿Qué me pasaba con la y? Tenía que la velocidad en y era y punto, o sea, de y en dt, que era b0y más m entre gamma por g, por e a la menos gamma t entre m, menos m entre gamma por g. Y ahora lo que tendré que hacer será integrar esta ecuación. Entonces tendré que y va a ser la integral de b0y más m entre gamma por g, por e a la menos gamma t entre m, menos mg, MG entre gamma, todo diferencial de t. Si yo integro esto, pues otra vez me va a quedar menos m entre gamma por b0y más m entre gamma por g e a la menos gamma t entre m, menos la integral de esto que va a ser menos m entre gamma g por t, más otra constante que va a ser d, y tanto c como d van a depender de las condiciones iniciales de mi problema. Pensemos que en el tiempo t igual a 0, x es x0 y y es y0. O sea que parten de una posición en x y una posición en y. Entonces, ¿eso qué querría decir? Que vamos a, vamos a ver cuánto vale esto en t igual a 0. En t igual a 0 aquí voy a poner x0. Y como t vale 0, esto vale e a la 0, que es 1, o sea, va a valer menos m entre gamma por b0x, más la constante. Y en Y, aquí voy a poner Y0 y aquí tengo que poner E a la 0 porque T vale 0. Y aquí tengo que poner G por T y T vale 0. Esto vale 0, entonces me va a quedar menos M entre gamma B0Y más M entre gamma por G más la otra constante de integración. Y de ahí, pues puedo sacar cuánto vale la constante C y cuánto vale la constante D. La constante C, pues va a valer...